Guapa Félix cuenta que resultó herido de una estocada en medio de riñas registrada en el municipio de Villarriba, provincia de Duarte. Según versión del herido, el hecho se originó por una deuda pendiente. Todo eso me sucedió. Lo que me sucedió fue que la esposa me vende a ropa. Entonces, allá hay una mujer, se llama María, Rulay ¿no? y Salomé. Entonces, hubo ella ellas recogieron una ropa. Estamos a mi a facular, ¿eh? Ellos que Y ahí para acá había esa con ellos. La otra persona implicada, cuyo nombre aún se desconoce, también resultó herida según versión ofrecida. Y entonces, no sé qué fueran a cobrarle a ella ya. Entonces, ¿cuál es Si no me que uno vaya a cobrar que no tenga a esa gente. Eso es todo lo que yo sí. ¿Con qué se enfrentaron? ¿Con machete? Yo tenía un cuchillo, porque yo tenía un cuchillo, pero yo fui a ver como la gente con ella. porque no fui en plan de pleito. Incluso él me dio para de planazo. Como cuando me tiró, lo que me me lo que hizo fue la mano, con Entonces yo cuchillito mío lo tiré también. ¿Cómo es el estado de No sé si está herido. Posiblemente que esté herido. la Señor. se fue. No, él salió para allá, para su casa, para ver su No de para allá para Pide a las autoridades policiales investigar el hecho para posterior sometimiento.